académico. Vamos entonces inmediatamente a conectar con Arizmendi, que está desde la frontera de la República Dominicana con Haití. Mire, profesor, Arizmendi por allá. Aris Sí. sí, muchísimas gracias. Efectivamente, continuamos en la frontera dominico-haitiana, específicamente en el municipio de Dajabón, donde hay que destacar que a esta hora del día continúa cerrado este paso fronterizo. Y nosotros vamos a conversar con el señor Abigail Bueno, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio de Dajabón. Buen día, Abigail. ¿Cómo.? Eh, este cierre fronterizo ¿qué, tan, ¿qué tanto ha afectado al comercio de Dajabón? Bueno, como tú sabrás esta es la actividad más importante de la frontera, de la provincia de Dajabón porque es el, la que motoriza el sector económico donde miles y miles de familias buscan el sustento de vida y en base a este desarrollo, a este comercio es que hemos tenido los grandes avances aquí en nuestra provincia. Y esta situación, como tú sabrás, ahora mismo eh, estamos eh, prácticamente cero. Eh, es una situación que nos afecta grandemente en lo que es en la economía aquí en la provincia. Eh, ¿cuál, entonces, ¿cuál es la petición que usted le hace al, al presidente de la República? Bueno, nosotros ya porque es una situación de, de, de seguridad nacional, pues por el problema que, que hay en Haití, eh, estamos esperanzados de que eh, en estos días se busque la manera de cómo hacerle, hacerle llegar los alimentos básicos a los hermanos haitianos, que es la, la preocupación más, más grande que tenemos como frontera. Sabemos que la mayoría de los productos que se venden en nuestras fronteras forman parte de su subsistencia y de su actividad en, en Haití y en, y en la frontera como tal. Esperemos que esta situación se normalice en esta semana, no sabemos, pero sí estamos esperanzados que eso va a suceder. Abigail, eh, en términos económicos, este, el comercio local, las pérdidas, ¿en cuánto oscilan más o menos? Bueno, eh, como tú sabes, eso económicamente afecta grandemente lo que es la provincia. ¿Pero un momento, ¿Cuánto? Eh, bueno, estamos hablando que entre dos mercados, entre lunes y viernes, andan más de 100 millones de pesos. Entonces, como tú sabrás, esa cantidad afecta grandemente al desarrollo y al movimiento de toda eh, de toda la gente, que inclusive se desplaza de todo el país a hacer negocio en esta zona. Entonces, por eso es una... Es un, es un motor económico de mucha importancia viene escucharon ustedes las declaraciones de abigail bueno quien es presidente de la asociación de comerciantes del municipio de dacabón ahí pueden observar el mercado fronterizo de esta localidad el cual repetimos aún se mantiene completamente cerrado y esto ha generado suma preocupación en, en el entorno de este en el sector comercio dado a que muchos camiones todavía se mantienen apostados aquí a la espera de poder pasar al territorio haitiano hay que destacar que en toda la línea fronteriza el ejército ha anunciado que ha desplegado unos 9.800 miembros del ejército y también eh, el Cefront ha sumado una cantidad importante de miembros para mantener reguardada la frontera dominico-haitiana. Porque en cámara, Willy Hernández, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, por tu informe. Obviamente que esto es una situación de excepcionalidad, producto de lo que ha sucedido en Haití el día 7 de julio, con el magnicidio perpetrado en esa nación.